Miren, antes de tú continuar Yerian, con el perdón, te hemos interrumpido muchas veces, pero quizá esta sea la última. Tenemos una llamada. <risa> ah, no, perfecto, perfecto. Va a parar mi tiempo, Giovanni. Buenos Adelante. días. Buenos días. Ahora aquí, ah, bueno. Ah, ya es me es que... porque ah no me pero tú la llamada. Ah, tú la tumbaste. Sí. Por favor, ah, llame sí. nuevamente, bueno, que lo vamos a interrumpir a, sí. a él. le vamos a esperar que él desarrolle su tema y usted, amigo televidente, vuelve y llama. Sí. Adelante. Bien, miren, señores, eh... Iniciar, eh, voy a tratar dos temas: Uno, el, lo que tiene que ver con la aprobación del estado de emergencia y unos incendios que se están llevando a cabo en la reserva científica, lo más que después. La atención medio ambiente y al pueblo de San Francisco. Voy a mandar fotos. Ayer lo identifiqué mientras yo vi, miraba, habían unos como que está haciendo con en áreas sí, muy sí, pobladas. Sí, así, así es. Vamos a, yo tengo unos videos ahí. Miren, Qué lo bueno. primero es: el, el gobierno, el, el Poder Ejecutivo solicitó la, por quinta vez la extensión del estado de emergencia. Eh, en la República Dominicana. Pero para poder explicar esto, para poder entender esto, tenemos que hablar de datos estadísticos. Eh, hay que hablar de los datos estadísticos de Chile. Hay que hablar de los datos estadísticos de México, que lo, lo pasó Vladimir. Se están muriendo en México más de mil personas diarias. Hoy se presentó en la noticia que se murieron ayer mil doscientas y tantas personas en México. Pero no solamente eso. Brasil... Brasil, que comenzó ayer con, el, con, con los brotes, como quien dice, ya va, se está acercando a los 40.000. Es posible que se convierta en el segundo país, en el segundo país del mundo con más muertos. Le pasó a Reino Unido, le pasó a Italia, le pasó a Estados Unidos. A Rusia también, que lo tenía bastante controlado, se le, se le está saliendo un poquitico de control y ha subido la, la, la tasa de mortalidad, han subido los muertos y los contagiados. Lo mismo está pasando en Canadá, lo mismo está pasando en todo el mundo. Lo mismo está pasando en todo el mundo. Lo mismo pasó en Corea del Sur, que abrieron las escuelas luego de haber controlado la pandemia y luego tuvieron que cerrarla. ¿Por qué? Porque hubo un rebrote. Y eso es importante saberlo antes de uno comentar o analizar este tema. Que en todo el mundo, donde se han descuidado, donde, donde han bajado la guardia, hay rebrotes y entonces tienen que volver atrás. ¿Qué pasa? En la República Dominicana lamentablemente eh, siempre es porque estamos en política. Si no tuviéramos en política, eh, ahora mismo en, en campaña electoral, no hubieran estos tipos de, de, de, de debates con relación al, al estado de emergencia. Y yo digo, ayer quise auxiliarme de este libro de Jaime Menz, ¿verdad? Eh, que habla de la lógica, y uno ve a, a los periodistas de trayectoria de la República Dominicana, otra vez, quisiera que me pongan el tuit ahí de Altagracia Salazar, una persona a la cual yo le guardo respeto, pero caramba, es que, es que tenemos que tratar de ser coherentes. Miren lo que, lo que pone ahí Altagracia Salazar. Dice ella, me dicen que a partir de ahora el ministro de Salud llevará las estadísticas de infectados por COVID hasta los 1,500 contagiados por día. La idea es aterrorizar a la gente para que no vote. ¿Qué harán para aumentar el número de decesos por la enfermedad? Altagracia, yo te invito a ti como, como comunicadora y periodista que tú eres, a que tú te des una vueltecita por México, a que te des una vuelta vueltecita por Estados Unidos, a que te deje una vueltecita por Rusia, por Canadá, por el mundo entero para que veas que hay un rebote incluso en esta semana, dice la OMS que el promedio diario de contagio era de 100 mil, se disparó a 136 mil, y adivina que el 75% de esos contagiados es de América Latina, es de América Latina, o sea, que hay aquí una situación importante que no podemos eh, eh, descuidar, Oh, o, no, yo no quisiera decir que tú eres de esos comunicadores que se, que, eh, eh, eh, y, de, y de ese grupo de gente que quería bailar encima de los muertos para tirárselo al PLD. No podemos llegar a tanto. La política no nos pueden lograr tanto. Y estoy hablando con un, argumento, estoy hablando de un argumento. Yo reto a cualquiera de ellos a que me diga en qué país, en qué país han abierto su puertas de manera general. Que han abierto todo. Una en pregunta. Ninguno. Una pregunta. ¿Podemos comparar... La situación de aquellos países con la que está viviendo República Dominicana después de más de 14 días de la primera fase de la desescalada, que se supone era la etapa en que íbamos a ver el reborote? Sí, pero es lo que te digo. Si tú, ahorita, por ejemplo, ya estamos en la segunda fase y estamos abriendo, pero no podemos abrir todo. Fíjense ustedes que en función de que se por ejemplo, se abrió la economía, la primera fase y la segunda fase, tenía que, haber, tenía que venir un brote. Tiene que haber brote porque hay mayor contacto, pero no podemos permitir que la gente salga para la calle a hacer lo que, a hacer lo que quiera a toda hora. Porque entonces sí vamos a, se nos va a salir de control y vamos a pagar la consecuencia con muertos. Es con muertos que se pagan. Con muertos. Miren a Jair Bolsonaro ahí, que no, eso es una gripecita, como quiera, con eso no hay problema, está pagando la consecuencia, va para los 40 mil. Y saben qué dice el presidente de, de, de, de México, eh, eh, fumigando con incienso de que, que, que los espíritus de que ellos yo quién, que van a salvar el país, coge ahí mil y pico de muertos diarios, coge ahí por estar relajando con eso. Nosotros no podemos caer en ese error. Nosotros no podemos caer en ese error. Hay de que descuidar. cambiarle la mesa. Sí, sí ¿verdad? Es que sea de madera porque ese cristal de Entonces, sí. Entonces, una gente se puede, puede dar informaciones mí, falsas como esa. Maestra Doña Ana Alvarado, que un así. Como en la mesa, una una, una gente, una, una persona, un, un, un puede reproche. dar informaciones falsas por varias razones. Por ignorancia, o sea, porque no tiene manejo de el, los el, datos. El, el mensaje. ¿Cómo? lo eliminó el mensaje. Yo no sé si lo ha eliminado. Eh, por ignorancia, se, ¿verdad? Puede dar informaciones falsas. Por error, es decir, porque habla de a, a, cree saber de un tema y habla de lo que no sabe, o por intención. Yo no quisiera pensar que estos comunicadores están pensando, esto eh, están haciendo con mala intención. Caramba, no podemos jugar tanto hasta que se te pegue uno a ti. Hasta que se te pegue uno a ti. Un familiar tuyo que se te vaya o que te vayas tú. Porque, porque COVID te mate. Así no, caramba. Tenemos que bajarle un ching a las pasiones y tenemos que ser un poquitico más coherente El Senado lo aprobó. Pero voy a, ser, eh, eh, en esto voy a ser coherente. No lo aprobó porque realmente el pueblo, dice que lo, porque a ellos le interesa el pueblo. Lo aprobó porque es la línea política. Porque es la línea política. Si, no la, si eso no, no, no, no fuera de beneficio para el partido de gobierno que tiene mayoría en el Senado, tampoco lo aprueban. Porque no les importa el pueblo, tampoco los lo, no les interesa el pueblo. Yo tampoco puedo generalizar. No puedo no, no bueno, eso estoy diciendo tú. Yo no sí, puedo generalizar yo. porque yo sé que hay gente ahí que quizás le importe el pueblo. Pero yo no puedo generalizar. Porque entonces estaría haciendo lo mismo que están haciendo esos comunicadores, entrando eh, eh, en ese tipo de informaciones falsas. Entonces, qué pasa? Con relación a todo esto, había que esperar un brote. Es natural que, que hubiera un brote de contagio porque se está abriendo la economía. Pero no podemos perder el control total. ¿Cómo tú le dices a los tigres de que no se junten en la esquina de ver romo? En la noche, a las 10 de la noche, por ejemplo. Si no es a través de un estado de emergencia y un toque de queda. Mira, no se lo puede hacer. Mira, Jan, que... tal vez... Eso puede tener un hálito de estrategia política para comunicadores que estén, ¿verdad?, de acuerdo con la línea del PRM, pudiera ser lo siguiente. La República Dominicana es un pueblo que piensa muy, muy emocional. Nosotros somos un corazón tendido al sol, en realidad. Aquí muy poca Me gustó gente. Esa. ¿Tú sí. sí. Ético, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pues vino desayunado. <risa> pues miren, es muy probable, sabiendo esos comunicadores como son los dominicanos, decirle eso, es decir, y ustedes van a permitir eso, salgan a la calle a votar, aunque. Yo estoy de que acuerdo. Lo miel? compro totalmente. Eso, puede eso ser es lo que piensan. O sea, puede ser, claro, puede ser. ¿Se entiende por dónde yo.? Claro, pues eso puede ser. Bueno, sí, la se, exageración, se marcaría en la misma posición que él tiene del de, de, de tema del COVID. Exacto. Pero que no es por error, ni es porque no investigan, ¿no? es porque lo hacen adrede. Ah, pues entonces, lo que yo dije por ignorancia, por así? error o por intención. Exactamente. Entonces, ahí se pudieron marcar dentro de la intención. Entonces, miren, hoy se va a conocer en la Cámara de Diputados, debe aprobarse, debe aprobarse, no porque, porque los diputados quieran o no, es porque se necesita tener el control. Porque hasta ahora lo hemos tenido un poquito controlado aquí, no podemos dejar que se nos salga de control. Pero ¿saben qué? Se va a aprobar porque se va a aprobar, aunque no le aunque le beneficie o no al pueblo, porque ya el PLD tiene otra vez la mayoría en el Senado. La tiene. Hoy se va a demostrar. Le van a aprobar el estado de emergencia porque el gobierno va a demostrar que tiene fuerza de nuevo en el Congreso y lo van porque a aprobar. No, tú la sí, sí, en la Cámara de Diputados. En, en el Congreso ya tiene mayoría de... Nuevo. ¿Dónde está el PRM? Fuerza del Pueblo. Yo no Aliado. Yo no sé. Danilo quizá, no se iba a arriesgar a eso quizá, por, por nada. Quizás con, quizá con los números de las encuestas mucha gente... Mmm, eh, como que se... Ves, eh, Bot Botello se dijo ayer que eran 100 bueno, millones de... por cabeza. Bueno... Pero eso lo dijo Botello. Ah, eso, pero lo dijo Botello, Botello. Diputado, pero eso lo dijo Botello, es un diputado. Se lo ofrecieron. No, no, no. Pero Botello, el que el que se tiró la foto, no, no, no. fue el, por Él mostró no, no, el no. video pero completo de Francis, que, va frase, no, no, que todo va a depender de la información oficial. de la que hay cuatro diputados que es lo que se necesita sí. para completar mira, de hecho sobran los, los votos, votos sobran, los votos sobran. la información que yo tengo es que los votos sobran, ¿sabe por qué? Ah, porque okay. como los números han cambiado ¿sabe lo que hacen los lo, lo, lo, lo legisladores? que ponen los huevos aquí y aquí déjame ponerme, enfriarme aquí y aquí pues acaso cualquier cosa pasa eso es la política, señor, tenemos que entender o sea, no, pone los en una sola no claro que no, entonces un político dice, déjame de votar por el estado de emergencia lo justifico y me frío con el gobierno pues acaso esta gente va y gana, porque esa es la política lamentablemente sí. Y lo van a aprobar independientemente de que, de que sirva o no para el pueblo. Entiéndalo así. Lamentablemente esa es la política. Por último, por último, quiero presentar unos vídeos y ojalá lo tengan ahí ya los muchachos, lo que está sucediendo en la Reserva Científica Loma Espuela. Te Tengo aquí la ley de medio ambiente. Mm, 6400. Perdón, 6400. Del 2000. Y yo quisiera pedir a, a las autoridades de aquí, de la provincia y del país, pero también a los ciudadanos que tenemos el deber de defender esto. Tenemos que ir en auxilio de la Reserva Científica Loma Quitespuela. La están quemando. ¿Tenemos los videos ahí, muchachos? Mírenlo ahí. Estos videos, y ojalá pudieran colocar el que está de día, lo pueden buscar, muchachos, y la fotografía. Están quemando la Reserva Científica Loma Quitespuela. Tenemos denuncia de que esto está sucediendo hace varias semanas, de que están eh, talando árboles, de que están incendiando la loma para hacer cunucos. Y gente que lo están justificando para poder eh, eh, eh, talar los árboles. O sea, no puede ser que nosotros, esto, y eso está en la reserva, ahí no se puede ni siquiera construir nada en una reserva científica. En esa parte no. Y ellos la están quemando. Eso es específicamente en, en los, eh, los bajitos, es como, como cam, Camino a Boba, ¿verdad? Uh -huh. en, en el suroeste de la reserva. Y los comunitarios están denunciando esto, y nosotros estamos exigiendo aquí a las autoridades del medio ambiente que paren eso. Ya incluso hay un grupo de, de ciudadanos que se están juntando porque si la fiscal de aquí y las autoridades, la por ejemplo, lo, eh, si la procuradora, la procuradora no va en auxilio de esa situación y a frenar eso, los comunitarios lo vamos a hacer porque somos de allá. Y de ahí, de ahí depende la vida de San Francisco de Macorís y de la región nosotros no podemos permitir que un grupo de delincuentes, porque eso es delito, un grupo de delincuentes, sigan quemando las reservas científicas. Yo no sé si los, los eh, en el máster pueden eso. entrar a mi canal de YouTube. Eh, yo tengo ahí un video que subí, que fue una quema que se hizo frente a mi casa, un vecino, para hacer un conuco Lo que quiero decir con esto es que esto no es ahora. Esto no es reciente. Esto es algo que ha estado pasando. O todo sea, esto el es tiempo. reciente, pero que siempre pasa. Sí, sí, siempre. Esto es ese reciente. Vi, ese video de, ayer, Eso de es, ayer. Exactamente. Pero siempre pasa. Eh, yo, por ejemplo, mira, eh, te voy a decir algo. Hay una situación acá y es que. Enfócalo aquí. Enfócame ahí, mira, mira. Ahí incluso está no, el vecino mira, mío, mira, está mira, ahí. Míralo, amado. Acá. El vecino mío está ahí eh, viendo su obra. Eh, eso, fue, eso fue frente a mi casa eh, En Naranjo Dulce y, Pero la ¿Esa parte donde tú vives pertenece a la reserva? Eh, a esa la es zona la zona de amortiguamiento Esa es la zona de amortiguamiento Ahora, o sea, está dentro de la sí, reserva de la Tiene la reserva, sus claro. limitaciones No tanto como lo que tú dices sí, Pero la porque la limitación depende de, de la zona que sea Ahora, ¿qué problema ha pasado? ¿Qué ha pasado de ese en ese lado de la zona De amortiguamiento y en la, y en el, en el, en la Parte que está ocupada por la Reserva Científica, que el Estado dio decretos declarando de utilidad pública y no le pagó ni le permutó a las gente que eran propietarios de esas tierras, que la tenían ocupada por su capión durante más de 20 años, no le resolvió el problema. Entonces, es como, le quita lo que tiene, pero tampoco le da un medio de subsistencia. Eso es lo que dice la ley, la ley, la constitución te dice el Estado por un asunto para, para beneficio de todos puede declarar de utilidad pública sí. un predio pero tiene que pagártelo al precio del mercado o al precio que le fije la tasación o tiene que permutártela. Yo te doy un pedazo de tierra en tal sitio para que tú claro. sigas haciendo tu conucos y tu vida. Y esa es una de las razones por la que la gente quema tanto por ahí y pero, se hace... Pero no se por... justifica porque entonces se convierte en un delito. No, no, no, claro que no, pero tampoco se justifica la actitud del gobierno. Claro, entonces eh, eh, exigirle a las autoridades, a ellos que, que, ¿verdad? que exijan su derecho eh, mediante la vía correspondiente, que son los tribunales, evidentemente, pero... A la Procuradora de Medio Ambiente, María Brito, vamos a ponerle atención a esto Ya hay, Hoy yo tengo la información de que un grupo de comunitarios, tanto de, de, de la zona, el aguacate, por ahí, Naranjo Dulce Se están juntando para ir ellos mismos a paralizar esto, ellos mismos Y esto sí es peligroso, que vaya la propia gente a parar eso, porque la gente está indignada con esto Así que atención a las autoridades, vamos a parar esto, vamos a hacer cumplir la ley, que no es de lujo, que está ¿Cómo se termina? Termino, termino mm -hmm. ya, muchas gracias, interesantísimo tema, mira yo conozco bien ese tema, mi familia tiene desde el año 71 metido en la planación y a nosotros le declararon utilidad para la zona de amortiguamiento una finca a mi papá de 600 tareas que están ahí opciosa que no se le puede tocar, pero tampoco le han dicho mire la vamos a pagar o le vamos a dar 300 tareas entre otros sitios para permutar, tú sabes. Hay una Sí. Buenos o sea días. que está el Estado. Hay que pelear esa parte sobre todo para que el conuquismo vaya bajando, bajando. o desaparezca. Pero hay una días. llamada buenos con el días. perdón. Eh, eh, sí, no, ah, buenos okay. días. Buenos días. Adelante. Buenos días. A ese equipo tan hermoso. A Gracias. Gracias. Equipo tan hermoso. Eh, yo, yo desde lo. Yo nací en esa loma. Ah, sí. Y tengo, y tengo 52 años. Y dejé esa loma, tengo 30 aquí en Macorís. Y nunca más he ido a mochar un solo ramito ahí, porque yo sé que eso no se puede. Si hubiera ley. Sí, no sí, sí, Ley hay, aquí. Ahí, pero no la aplican. Ah, no bueno. se mochara un solo algo ahí. Porque de ahí es que sale el agua de nosotros, de todos. Claro. Buenos días. Que dios te sí, bendecir. Muchas gracias. un Pulmón ahí, eso es un pulmón. Gracias. De hecho, esa es la madre de los ríos. Salen 61 afluentes sí. eh, que bañan cada uno de los ríos. Es decir, que son ahí hay especies y se puede endémicas. y ahí se hay puede especies... ver es única. Ciertamente que yo he dicho que hemos devuelto, no hemos, no hemos olvidado y le hemos dado la espalda a Quitespuela. Tenemos como reserva científica el esfuerzo que hace la fundación. Eh, la familia Moreno, Martínez y demás, y todo lo que pertenecemos a la... A eso, son insuficientes. De hecho... Que yo incluso le critico el hecho siguiente. Es posible que, sobre todo en la zona de amortiguamiento, tú enseña al campesino a convivir con la ecología. De hecho, esa fue la primera pero, actividad que realizara la fundación pero ellos, de Pero ellos, ellos se han quedado... Pero ellos le han, han dado seguimiento porque sí, Ven, te, vamos a WhatsApp, vamos sí, sí, no. a leer la pregunta del día para que los amigos estén en contexto y nos escriban.